Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo vídeo para el canal Y hoy voy a traerles el contenido de chefs así es, el bufeo de chefs ¿Qué le va a traer? Y también vamos a hacer unas pruebas de velocidad en este vídeo Así que atentos chicos, atentos porque se viene, se viene un gran robot legendario, me encantó ¿Cómo está? Me encantó Quiero darle las gracias al líder del clan que me prestó su cuenta para hacer este video, así que muchas gracias. Voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para entrar al Discord de la comunidad del clan que yo pertenezco. Pero bueno, vamos a comenzando con este video que Shers recibió un gran bufeo. Como vemos en pantalla, el robot aumentó un 50% más de vida, un 45% más de velocidad y se redució un segundo al tiempo de reutilización de su habilidad Además se agregó sigilo Quiere decir que una vez que paraliza a todos los enemigos Durante ese tiempo va a tener sigilo Y la verdad que está muy fuerte Ahora no sé, entre Shers y Keyshot ¿Cuál es el mejor robot? La verdad que eso no lo sé Quiero que comenten aquí abajo en los comentarios ¿Qué le parece a ustedes? Si es mejor Keyshot o Shers la verdad que wow eh, no puedo decir que otra cosa que está wow <ríe> ya lo quiero mi hangar estoy esperando solamente estoy esperando la playoff para ir a comprar a shares tengo ya los 9.000 a coin y lo estoy esperando así sentadito bien qué me parece eh, primero que nada la velocidad de shares al aumentar está así papus están para comerse está así para ah, quiero, ya el, el, el, quiero ya la quiero ya lo quiero lo quiero no sé cuánto voy a poder aguantarme si voy a poder aguantarme para la próxima playoff para comprarlo y a su vez tengo punto de la playoff a gastar a monedas o no sé la verdad que dios santo eh, yo lo quiero <ríe> y a su vez, al aumentar un 50% más de vida, el chico ya no es ya un papel que es perfectamente destruible. No, no, no. Ahora está muy difícil destruirlo. Eh, chicos, a tener 24 de energía con unas Disloucher 12, la verdad que. ¡Wow! yo no quiero imaginarme qué pasaría con unas Art Torrent 12 tampoco. Eh, o una Shongun. 8, la verdad que Dios, chicos, lo quiero ya. Y bueno, chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Hasta luego, hasta la vista. Bye bye, adiós. Adiós, santo. Ah, ya quiero ese robot. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta la vista. Bye bye. Nos vemos. Si te gustó el video, dale likes. Si quieres saber más de contenido de Mecha Arena, suscríbete. Y toca la campanita. Que eso es lo que te va a hacer es que te vas a tener las notificaciones. Al momento que yo subo el video. Y nos vemos. Bye bye. I'll take a few shots, they're too toxic, need to take a new song oh. And you cannot save me, cause I don't need saving It's everything I've been chasing, Fall here for the day